Thank yeah. you. Que hubo hijos de su pinche madre, aquí anda el ángel en una nueva mamada de vídeo XD, esta vez vengo acompañado del sicario italiano más famoso, preséntate cabrón. Que hubo cabrones, yo soy Tony Cipriani, el vato que se mató al negrito Coca-Cola, así es, el CJ, en este video culero de 5 pesos, presentaremos tres batallas que fueron bastante épicas, y pudieron acabar con la raza humana XDXDXDDDD. Oye cabrón, de eso no trataba el video. ya la cagaste. Cállese Joto o te doy tus putazos. Ok. Francisco me la pela. Usted cállese, que no estabas muerto. Así es cierto XD. Puta verga, estos vatos ya me echaron a perder el video, ustedes preséntenlo a ver si muy vergas, ya me voy culeros. Hola amigazos, yo soy el Tito F oficial, y yo voy a presentar el video ahora porque el huevón del otro vato lo mataron a vergazos a manos del Tony Cipriani XD. Bueno, en esta batalla épica, podemos ver cómo llega profesor girafales cha, le parte su madre el chavo del 8, la verdad que fue épico, pero el final fue muy triste, aquí la batalla. Jajaja, ja, ja. bien mamones esos vatos, el ganador creo que es muy obvio quién fue, aquí vemos como lo dejo en un estado de coma, pobrecito, ojalá se recupere, en fin, me va a verga, vamos a ver la segunda batalla XDXD. Bien, en esta batalla podemos ver a nuestros protagonistas en un evento, supongo que en México, empieza con estos dos sujetos, el de atrás es el villano principal, y quiso empezar una batalla que pudo afectar a la población de México, Perú, y Argentina, pero como podemos ver, el de adelante que es el protagonista y el héroe, ignoró el suceso y se fue para no provocar una destrucción grave, corre video va. La verdad que es un héroe el pan de adelante, no solo evitó una destrucción masiva en una pequeña parte de Latinoamérica, sino también resistió un ataque de su peor enemigo para defender a su querido país de origen, es todo un ídolo. Bueno, vamos por la tercera y última batalla del día xdxdxdddd. De, de, de, x, de, de, de. Bueno, en la batalla número 3 que queda en el top 1, es la más épica en mi importantísima opinión ya que el personaje que está arriba, le soltó muchos magrazos a su oponente, el que por obvias razones, está en coma, el video fue filmado alrededor del 2006, y hasta el día de hoy, 2022, sigue sin saberse nada de este peleador famoso, bendiciones a su familia. Chale, se madrearon al peleador Bebos, pero no importan mis sentimientos, así que mi opinión es Oh, oh que épico, le soltaron una ola de madrazos, y no tuvo suficiente con los golpes, que hasta lo remató con una plancha épica Y pues bueno, esas fueron las peleas épicas, nos vemos en el siguiente video, que muy probablemente sea en 5 meses, xdxdxd, de de de, ok, no